un lunes aquí en la República Dominicana feriado feriado porque el 26 de enero día de natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte y Díez eh, por decreto de este, entonces presidente expresidente, presidente Mejía los días feriados al menos que no sean religiosos se trasladan ya sea para el lunes antes o el viernes, dependiendo qué día cae. Si fuera martes, se cambia, si fuera jueves o viernes, o jueves se cambiará para el viernes. Pero este ha sido un fin de semana totalmente largo y extendido, porque el pasado viernes 21 era día de nuestra patrona, la Virgen de la Alta Gracia. Alta Gracia. Por ende, el sábado, aunque no era feriado, personas lo tomaron corrido, y ustedes saben la historia, hizo feriado porque nuestro equipo campeones nacionales y antes del Cibao, campeones nacionales 2021-2022 estamos estrenando de copa y campeonato pues se eh, trasladó prácticamente el fin de semana completo, incluyendo el día de hoy eh, aunque muchos no estamos de acuerdo con que eh, fechas como la de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte se cambie porque confunde mucho, confunde mucho a nuestra juventud, a nuestros niños, con el tema de que a veces dice, "Me acá y Juan Pablo Duarte nació 23, un 24, un 21, dependiendo eh, el día que caiga antes de, de Patricio", entonces eso confunde mucho. Pero de igual forma, eh, tenemos que respetar y hoy es un día feriado donde muchas personas están regresando eh, este fin de semana largo. Eh, comenzamos diciéndole que traten de tomar todas las medidas de precaución, manejen a la defensiva eh, con toda la precaución posible en este regreso ya a, a sus hogares, a sus diferentes eh, locaciones. Eh, eh, hoy un día de mucho movimiento. Eh, la historia en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, es un poco diferente a las demás provincias eh, quiero comenzar felicitando primero a, al presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, don Viterio Mejía, y a todo su equipo por el trabajo que hicieron este año. Puedo salir, bueno, todavía, en medio de una pandemia, poder organizar este torneo al más alto nivel y tener los resultados exitosos con un pueblo que apoyó al 100% este torneo Otoño Invernal de la Pelota Dominicana 2021-2022 Felicitar a todos los equipos como siempre el, el espectáculo recae en sus manos a cada uno de los equipos Toros Estrellas y Águila, Leones del Escogido Nos mostraron una altura y una, un profesionalismo durante todo el torneo. Y obviamente, de manera especial, felicitar a las Estrellas Orientales, mis amigos las Estrellas Orientales, eh, Abel Aguiló, eh, Aguiló y todos los ejecutivos de las Estrellas Orientales, y a los fanáticos de las Estrellas Orientales, que mostraron también eh, una altura de lo que es ser fanático, organizado, decente. Claro, algunas cositas, pero que son percatas minutas, que sin lugar a dudas se quedan en un lado, porque la grandeza lo que vimos este pasado sábado en el estadio Tetelo Vargas, eh, en, la, en San Pedro de Macorís, fue de verdad algo me quito el sombrero, me lo quito. Y ¿qué decir de nuestro equipo gigante de Cibao? Bueno, a los protagonistas, los jugadores, felicidades, Dieron, entregaron su alma y corazón a esta causa de, de tener esta segunda corona. El año pasado la vimos prácticamente a un paso, a un partido y no pudimos, pero este año sí se completó. Eh, agradecer a la fanaticada de nuestro equipo gigante de Cibao, a nuestro pueblo, eh, sin ellos no hay emoción. Agradecer a los ejecutivos, no voy a mencionar nombres, porque son muchos, desde la gerencia, del equipo que conformaron el equipo de principio al fin, la administración, mercadeo, todo el equipo. Tengo que puntualizar, mencionar a una familia que este pueblo no tiene cómo pagarle. Solamente la empatía que han tenido con sus compueblanos, la familia Rizet, la entrega que han hecho para que... San Francisco hoy en día, se de julio, una vez más. emoción de ganar un campeonato, algo indescriptible, algo que marca un antes, un después, nos une como provincia, nos une como franco-macorizano, nos une como una sola causa. Verdad que sumamente feliz y contento de poder cristalizar esta, esta corona, tenerla en las manos bueno, ahorita señor director, cuando vamos a la pausa eh, enviaré todo el material para que las personas puedan ver cómo nosotros realmente disfrutamos el sábado pasado esta corona, y no solamente en lo personal quienes saben, Roberto Unares que hoy ustedes ven que estoy en rojo aunque mi gorra de la buena suerte fue esta, durante el Ram robin, la final, no me quité esta gorra, gracias a mi hermano y mi amigo, Rafael Amado Almanza, nos regaló esta, esta gorra, y me la puse y no me la quité más, hasta ganar el campeonato, como mi yaque también, negro, que tengo varias temporadas con él, pero hoy quise ya ponerme de rojo, porque la provincia de Duarte está bañada de arroz vino. Y otras provincias que no quiero ¿verdad? echarle leña al fuego, ni tampoco ser mezquino, porque nosotros también pasamos por una situación similar. Sabemos lo que es estar a punto de ganar un campeonato y que se nos vaya de las manos. Pero bien, esa es, esa es, ese es el deporte, eso es la pelota.